Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera clase de este módulo 3 Cómo enseñar el tiempo en la música, en nuestro caso Y cómo enseñarlo, se lo enseña no solo reflexionando, sino tocando, cantando, escuchando eh, Así que otra vez hemos eh, traído una, una música para hacer en clase ...con un acompañamiento que construimos ad hoc para esto. Eh, estamos trabajando con eh, un ritmo periódico, ¿sí? Con un pulso y con una acentuación cada cuatro, en este caso. Y, bueno, lo importante es que podamos, ¿no? Que desde el docente, en, en relación con, con sus estudiantes puedan reflexionar acerca de cómo se construye esto. ¿Por qué se escucha cada cuatro tiempos lo que se escucha? ¿Por qué se escucha que hay una determinada como reiteración o recurrencia, ¿no? de que esa temporalidad que esta música está organizando? ¿Cómo se han dispuesto los sonidos para que suceda que cada cuatro se escuche un acento. ¿Y qué aspecto del sonido está generando esa acentuación o qué aspectos eh, es una clase compleja así porque hacer bueno hacer eh, música es complejo y no basta con entender una determinada relación rítmica así como yo les ponía en la clase no basta con entender que yo tengo que entrar eh, después de escuchar dos veces el ostinato que hace pirula ¿No? que lo no puedo entender, que ya es complejo pues bueno, tengo que entender la lógica de ese ostinato, escucharlo lo bueno. más complejo todavía es entrar en ese preciso instante una vez que la música empieza, corre, es en el aquí y ahora y ahí es en ese instante que yo tengo que o anticipar mi respiración o anticipar el gesto de, de la mano para un aplauso, es ahí, si no, pasó. Bueno, eso es muy complejo y requiere estar presente con el cuerpo y con la reflexión y estar muy concentrados entre todos los que estamos participando en el aula y eso es muy bueno, vale la pena así que si, si les resulta muy complejo si nunca en su aula trabajaron haciendo música porque construimos un ritmo que requiere la complementariedad ¿no? de tres grupos de personas entonces requiere mucha atención, mucha escucha bueno, empiecen simplemente con eh, tocar algunos patrones y que respondan, ¿no? proponer cosas a partir de la imitación mucho más sencillas, quédense con, como, como dijimos la clase pasada, quédense con lo que les sirva pero, pero hagan música en la clase, está muy bueno nos vemos la próxima